Y para la Fundación Corona es un gusto estar atendiendo esta invitación de Cero Project, estar moderando este panel de apoyo al emprendimiento de personas con discapacidad. Es un tema muy importante, este tipo de espacios fomentan una conversación que son muy importantes para el ecosistema, para aquellos que trabajamos en la inclusión de personas con discapacidad. Y hoy vamos a tener tres invitados de lujo con unos casos que ejemplifican varios de los aspectos importantes a la hora de pensar en el emprendimiento de personas con discapacidad. Yo, para introducir, solamente me referiré a tres aspectos. El primero que nos parece importante es resaltar la importancia del emprendimiento. Hemos avanzado mucho todos estos años en la agenda de inclusión de personas con discapacidad. Hemos tenido resultados importantes en términos de la introducción a la educación, al sistema educativo regular, algo hemos avanzado en relación a la inclusión de la población y apoyar su entrada al mercado laboral abierto, como lo habla la Convención de Naciones Unidas para Personas con Discapacidad. Pero algo que están haciendo, que está un poco eh, arrancando, es la agenda de apoyo para temas de emprendimiento. Un emprendimiento que pueda responder a las necesidades del mercado laboral. Un emprendimiento, como se dice en el argot de inclusión social, menos emprendimiento por necesidad y más emprendimiento por vocación. Y, y en términos de nuestra agenda de mediano y largo plazo de la inclusión de la población, es muy importante insistir y por eso lo valioso de este panel en la importancia de apoyar los emprendimientos de personas con discapacidad. Lo segundo es la importancia de los programas. Si bien ya se están dando eh, unos primeros ejemplos muy importantes de los emprendimientos de la población, todavía en la mayoría de los casos están desconectados del ecosistema de emprendimiento. En muchos de nuestros países, países en desarrollo, países con muchos desafíos en términos de inclusión social, se han generado una serie de ecosistemas de apoyo al emprendimiento para la incubación, para la aceleración, y de los cuales generalmente las personas con discapacidad están desconectados. Por eso tan importante que existan iniciativas como las que vamos a presentar, que busquen conectar estos ejercicios, estos emprendimientos con ese ecosistema que está ya desarrollado por otras poblaciones, pero que necesitamos que esté mucho más cercano a la población con discapacidad. Y dentro de eso, unos primeros apoyos a la incubación, unos primeros acercamientos a las herramientas que existen para acelerar emprendimientos, pero incursionar cada vez más en aquellas herramientas mucho más sofisticadas, como lo relacionado con el acercamiento al sistema financiero, a la inclusión financiera, poder incursionar inclusive en herramientas más sofisticadas como los fondos de garantías y otros que permitan apalancar la llegada al sistema financiero de estas ideas de emprendimiento o estos emprendimientos nacientes y por el otro el poder entender elementos mucho más potentes en términos por ejemplo de las de los skills relacionados con lo que requieren las personas con discapacidad y aquellos temas de motivación que son importantes para después generar emprendimientos que sean mucho más exitosos. Con este y con otras poblaciones, lastimosamente se incursionó inicialmente en el tema de emprendimiento como el plan B, como el plan B cuando no se lograba hacer la inclusión laboral y resulta que las, las competencias y, y las motivaciones que necesita una persona para sacar un emprendimiento adelante son igual o más eh, fuertes, complejas de lo que se necesita para la inclusión laboral. Y lo único que se hacía con este camino de utilizar el emprendimiento como plan B era aplazar un eh, fracaso en términos del impulso porque no se tenían las condiciones necesarias. Entonces, estos programas como los que vamos a ver a continuación sí han empezado a ahondar en aquellos eh, eh, elementos, competencias, información, motivaciones que requieren las personas con discapacidad como cualquier otra para sacar emprendimientos adelante. Y por último, eh, hablar de estas iniciativas. Estas iniciativas, eh, una del Congo, otra de Chile y otra de Colombia, son muy buenas para mostrar varios elementos que son importantes. Por un lado, hay un adecuado balance entre incubación y aceleración, apoyo a emprendimientos nuevos, apoyo a emprendimientos eh, que ya están andando. Por el otro, el énfasis que tienen algunos emprendimientos mucho más pequeños negocios, otras de ellas más enfocadas en llevar el tránsito a la formalización y a volverse tal vez a empresas más grandes. El poder mostrar que estas iniciativas incursionan en apoyo no solamente a lo básico, a escribir un plan de negocio, a unos temas iniciales, sino mucho más en la estrategia, mucho más apoyo, aumentar la facturación, a tener los indicadores mucho más parecido a lo que usualmente se tiene en, la, en el ecosistema de emprendimiento. Y por último, que son una buena muestra de las alianzas. Si ustedes analizan los casos que se van a presentar hoy, hay participación de privados, pero hay participación de gobiernos, hay participación de la banca multilateral, también hay ejemplo de participación de la academia, y ese tipo de alianzas son tremendamente importantes para apoyar iniciativas que pueden tener unos resultados en términos sociales muy importantes, pero que necesitan de ese apoyo institucional para sacarlas adelante y para acelerar lo que están haciendo. Y por último, resaltar que el emprendimiento tiene un impacto en las personas, pero también en términos demostrativos al resto de la población y a la sociedad. En la medida que los emprendimientos de personas con discapacidad cada vez funcionen mejor, vamos a lograr un doble efecto en lo que ocurre con las personas involucradas, en el entorno inmediato de esas personas y esos emprendimientos, pero también para la población con discapacidad y también para la sociedad en esta agenda que tenemos todos de cambiar y mejorar la percepción que tiene la sociedad alrededor de las personas con discapacidad y todo el potencial que tienen. Entonces, pues para mí es muy grato como persona y como Fundación Poder presentar estos tres casos. Vamos a iniciar con el caso de la Fundación Saldarriaga Concha en Colombia. Quien va a presentar este caso es Juan Pablo Alzate, que es el líder de generación de ingresos de la fundación. Juan Pablo es economista, es especialista en responsabilidad social de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría de negocios en Grenoble, en, en el Graduate School of Business. Amplia experiencia en la gerencia de proyectos de cooperación internacional. Trabajo para el BID, para USAID, y la Fundación For y lleva muchos años aportando desde la Fundación rega Concha que con seguridad es de las fundaciones más importantes no solo en relación a población con discapacidad sino en general en Colombia y tiene amplia experiencia en el diseño e implementación de programas y proyectos relacionados con generación de ingresos, emprendimiento y empleabilidad para personas mayores y personas con discapacidad que son las poblaciones priorizadas por la por la Fundación Salderega Concha entonces es un gusto y los dejo con Juan Pablo. Germán, muchas gracias por, por la presentación y de una vez aprovecho para darle también las gracias a CIVO Project por la invitación a participar de este evento tan importante para la población con discapacidad. Eh, yo pues voy a arrancar mi presentación contándoles de una experiencia que tuvo la Fundación Saldarrega Concha en Colombia con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y en alianza con Best Baris Colombia, donde desarrollamos un modelo de apoyo al emprendimiento a las personas con discapacidad eh, con el hecho de convertirlas en empresas incluyentes que eh, permitan mostrar esos ejemplos concretos de cómo una persona con discapacidad puede ser un emprendedor exitoso y puede incluso ayudar a la generación de empleo de más personas con discapacidad o de personas sin discapacidad. Como les decía, es un proyecto liderado por la Fundación Saldarrega Concha. Les cuento rápidamente, es una fundación colombiana de origen familiar que lleva ya más de 48 años trabajando por la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad y las personas mayores en Colombia. Eh, somos una organización que tiene como propósito superior transformar a Colombia en una sociedad solidaria que reconozca y respete a las personas con discapacidad y a las personas mayores, que son nuestra principal razón de ser y la razón por la cual pues, trabajamos día a día. Específicamente el modelo de inclusión laboral para personas con discapacidad eh, tenía dos grandes eh, frentes por un lado, todo el tema de formación en habilidades socioemocionales para el empleo. Esta primera vertiente del proyecto la desarrollamos en alianza con otra organización colombiana que se llama PESVARIS Colombia. Y allí lo que hicimos fue desarrollar todo un set de habilidades que son las que más demandan los empleadores en Colombia. Consultamos con los grandes buscadores de empleo cuáles son ese tipo de habilidades que más buscan las personas eh, hoy en día para contratar a una persona independientemente que tenga o no tenga una discapacidad, de ahí seleccionamos un set de habilidades que desarrollamos todo un modelo de formación, el cual se inició como un proceso de formación presencial, pero el proyecto pues eh, se vio enfrentado a los retos de la pandemia y pues en la mitad del proyecto tuvimos que hacer todas las adaptaciones para que eh, todo este proceso de formación fuera eh, virtual, lo cual pues también tuvo eh, buenos efectos en el proceso ya que logramos ampliar la cobertura y pudimos llegar a más lugares del país a través de este proceso de formación. El segundo componente de este modelo de inclusión económica para personas con discapacidad es lo que nos reúne el día de hoy y fue la creación de un modelo de fortalecimiento para emprendimientos de personas con discapacidad. Sobre este segundo punto es que quiero centrar mi presentación y contarles que eh, este modelo de apoyo a emprendimientos eh, de personas con discapacidad arrancó con la identificación de esos potenciales emprendedores que queríamos fortalecer en el marco del proyecto. Y aquí, como veremos más adelante, pues es donde encontramos algunas dificultades pero que finalmente logramos sortear de manera exitosa. En Colombia no existe actualmente una base de datos, un registro oficial, eh, un, un, un, un lugar, bien sea físico o virtual, en el cual uno pueda consultar cuántos emprendimientos de personas con discapacidad hay en el país, en qué sectores de la economía están, cuáles son sus principales necesidades en materia de asistencia técnica, en materia de financiación, que uno los pueda eh, organizar y tener un análisis de datos que permita eh, tomar decisiones un poco más aterrizadas eh, y mucho más específicas para atender las necesidades de estas personas. Entonces, ahí tuvimos eh, muchas barreras para eh, conocer e identificar a esos emprendedores. Eh, una vez logramos eh, cerrar el grupo, logramos identificar un grupo de aproximadamente 40 emprendimientos de personas con discapacidad. Ellos fueron eh, organizados utilizando distintos instrumentos de identificación y de caracterización. Eh, para un poco ir eh, segmentando y seleccionando aquellos emprendimientos que se ajustaran más a las necesidades del proyecto. Finalmente, es, seleccionamos un grupo de cinco emprendimientos que fueron sometidos a un jurado que era experto en temas de emprendimiento y no tanto en temas de discapacidad. Aquí queríamos darle un enfoque 100% es a la oportunidad de negocio que tenía esa persona con discapacidad independientemente de su condición. Ese jurado tenía la tarea de seleccionar los mejores emprendimientos, que son los tres que ustedes van a ver más adelante en la presentación. Con estos tres eh, emprendimientos iniciamos la siguiente fase del modelo que fue todo el tema de diagnóstico. Y aquí utilizamos también distintas herramientas desarrolladas por otros actores, como les decía, el Banco Interamericano de Desarrollo fue uno de los financiadores del proyecto. Entonces revisamos qué otros proyectos de emprendimiento hechos por el banco, hechos por las cámaras de comercio en Colombia, por otras fundaciones que trabajan temas de emprendimiento, para consolidar un único, emprendimiento, un único instrumento que nos permitiera identificar cuáles eran las principales necesidades en términos financieros, estratégicos, operativos, administrativos, logísticos de cada uno de estos emprendimientos, para posteriormente entrar a la fase de fortalecimiento que eh, lo hicimos eh, muy a la medida y muy hecho acorde a las necesidades de cada uno de nuestros emprendedores. No hacíamos eh, procesos de formación generales, sino que esto fue un seguimiento uno a uno por más de dos años, donde definíamos unos objetivos concretos, específicos y medidos con cada uno de nuestros emprendimientos, le dábamos tiempo eh, para medir si esa hipótesis o ese objetivo se cumplía y rápidamente ir sistematizando estos aprendizajes todo en una lógica de laboratorio social que es como funciona la Fundación Saldarrega Concha y es la metodología que implementamos nosotros en nuestros proyectos. Finalmente se cierra el modelo de acompañamiento con la introducción o la presentación de estos emprendimientos a todo el ecosistema de emprendimiento que existe en Colombia y en articulación con otras empresas y con otras eh, organizaciones aliadas para que ellos pudieran acceder a la oferta que tienen estas organizaciones. Ese plan de fortalecimiento, como les decía, funcionaba con la definición de un experimento que consistía, por ejemplo, en cómo vamos a incrementar las ventas en un X por ciento en los próximos tres meses. Se planteaban unas tácticas o unas estrategias para cumplir ese objetivo. Se hacía seguimiento a esas actividades que se le eh, dejaban al emprendedor. Se hacía la revisión de los indicadores, validábamos pues, si esa eh, hipótesis o esas actividades eran válidas se documentaba todo el proceso y de esta forma hicimos distintos eh, experimentos con cada uno de estos emprendimientos durante eh, toda la duración del proyecto. Eh, estos son, a continuación, los tres emprendimientos que eh, seleccionamos en el marco del proyecto. El primero de ellos se llama Chicharrones Gran Pradera. Chicharrones Gran Pradera es una empresa de personas con discapacidad, es una empresa colombiana familiar que se dedica a la producción y comercialización de chicharrón tipo snack eh, y ellos lo hacen en la ciudad de Bogotá y comercializan este producto en, en otros negocios pequeños en distintas partes de la ciudad de Bogotá e incluso ellos eh, lo hacen en otras eh, ciudades eh, de Colombia. Entonces este es nuestro primer emprendimiento, un emprendimiento que creció bastante en el marco del proyecto, que logró superar todas las expectativas en materia de incremento en las ventas, de mejoramiento en sus rentabilidades, de mejoramiento en sus procesos productivos, y que incluso este emprendimiento logró acceder al ecosistema en un gran fondo de emprendimiento que tiene Colombia, que se llama el Fondo Emprender, liderado por una institución pública que se llama El Sena, y ellos lograron presentar su proyecto en una convocatoria y lograron acceder a recursos que hoy en día están recibiendo y que les ha permitido garantizar la sostenibilidad de su emprendimiento y seguir creciendo en su mercado el segundo de ellos es Practiaseo este es un emprendimiento liderado por una mujer con discapacidad física que se dedica a la producción y comercialización de productos de aseo para el hogar y para empresas, este emprendimiento en particular tuvo un crecimiento significativo en el marco de la pandemia debido a que su negocio pues, fue eh, alguno de los sectores que crecieron bastante porque ella dentro de su portafolio de servicios y de productos tenía por ejemplo venta de alcohol antibacterial para las manos y todo este tipo de eh, eh, productos que eh, incrementaron el uso a partir de la pandemia y entonces eso le permitió a ella aprovechar esas estas oportunidades para crecer de manera significativa en sus ventas. Es un emprendimiento que arrancó inicialmente en la casa de esta persona y que hoy en día tiene su propio eh, eh, puesto en una de las principales calles de un municipio cercano a la ciudad de Bogotá que se llama el municipio de Soacha. Y finalmente tenemos un emprendimiento un poco distinto a los dos anteriores que ustedes acaban de ver. Esto es un emprendimiento, eh, un intraemprendimiento de una organización de personas con discapacidad. Es la organización que reúne a las personas con esquizofrenia y sus familias eh, en Colombia y ellos en el marco de su trabajo de rehabilitación que hacen con estas personas pues tienen una unidad productiva que en el marco de este proyecto lo hemos venido consolidando y lo hemos venido organizando para que no solamente le permita eh, a la organización generar ingresos adicionales para poder sustentar todo el trabajo social que hacen con las personas con discapacidad sino que se ha convertido en una gran oportunidad para que aquellas personas que asisten a la asociación tengan una actividad productiva, se sientan útiles, generen ingresos y en el marco del proyecto pues se les dio todo el acompañamiento para que pudieran potencializar un producto. Ellos se dedican a la comercialización de miel de abejas, lo hacen principalmente a través del uso de redes sociales eh, y entonces pues es un emprendimiento un poco diferente ya que este OBS es a un emprendimiento de una organización de personas con discapacidad. Finalmente, ¿cuáles fueron los principales resultados de este proyecto? Es que logramos articular este eh, proyecto, esta iniciativa, con los actores del ecosistema de emprendimiento más importantes de la ciudad de Bogotá, que fue donde se focalizó el proyecto, como es el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Alcaldía Mayor de la Ciudad de Bogotá y de Soacha, y el SENA, que ya les conté cuál fue la experiencia que tuvimos con ellos segundo derrubar, de, de, de acabar y, y eliminar una cantidad de imaginarios que existen en torno a que una persona con discapacidad pueda ser emprendedor y creo que este es uno de los mensajes más potentes que tiene este proyecto y es que con casos concretos logramos que una persona con discapacidad puede ser un emprendedor exitoso que genera empleo que genera ingresos y que puede desarrollar su proyecto de vida a través del emprendimiento logramos conectarlos con el ecosistema como les dije uno de estos emprendimientos hoy en día hace parte de los beneficiarios de Fondo Emprender del Senado en Colombia, accedió a Capital Semilla y Asistencia Técnica para seguir creciendo en su negocio. Hoy en día todos los aprendizajes que obtuvimos en el marco de este proyecto, pues están siendo transmitidos en un espacio de articulación que se crea en Colombia por ley, que son las subcomisiones de inclusión social, laboral y productiva eh, a nivel nacional y hoy lo estamos haciendo en el caso de la ciudad de Bogotá y finalmente todo este proceso todos estos aprendizajes que obtuvimos durante estos dos años de trabajo están debidamente diligenciados, todos los documentos son libres para que cualquier persona los pueda utilizar y los pueda consultar en la página web de la fundación que es aldarregaconcha.org y allí pues pueden encontrar muchísimas más información relacionada con el proyecto. Muchísimas gracias nuevamente a CIRUS Project por esta invitación y pues sigo atento a cualquier inquietud que puedan tener, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales y en nuestros contactos. Muchas gracias. A continuación tendremos la presentación de la Fundación Kadi, Kadiwaku, es una fundación que tiene operación en el Congo, y la presentación la va a ser John Tonta. John tiene más de siete años en organizaciones sin fines de lucro y en el ámbito del emprendimiento social. Actualmente trabaja como consultor en la Universidad de Minnesota desarrollando materiales de formación sobre la inclusión social de las personas con discapacidad y apoyando la implementación de proyectos en el Congo. Es consultor en materia de derechos de las personas con discapacidad para varias organizaciones y fundaciones locales en el Congo. John, bienvenido, muchas gracias y adelante. Yeah, thank you for the presentation. Gracias por la presentación y gracias también por esta oportunidad para compartir mi proyecto y de mi comunidad. Primero que todo, me gustaría compartir unas historias que me de, para crear la organización este proyecto eh, nació en la villa del Congo y eh, perdí el uso de mis dos piernas cuando yo tenía alrededor de 10 años y 10 años después mis padres decidieron de mandarme a Canchasta que es nuestra capital para vivir con mi tío y para ellos fue la mejor forma de crear un futuro para mí, porque ellos dijeron que en la ciudad, en la villa, el futuro sería muy corto simplemente para las personas a, a basarse en la agricultura para tener ingresos, pero en Kinshasa, mi vida no era mejor como yo lo esperaba, no porque la falta de oportunidades, sino por tenía tantos desafíos para accesar a ellos. Y cinco años después estaba, estaba uh, fui con un amigo y me llevó a vivir con, en su casa y me enseñó cómo utilizar computadoras los programas, cómo hacer investigación y buscar en línea uh, con estas herramientas, me permitió un negocio, comenzar un negocio en línea. Que se convirtió en mi, en mi fuente de, in, de ingresos y con esta experiencia he aprendido mucho, por ejemplo, en relación con las oportunidades. No es solamente de, cuestión de disponibilidad, pero también accesibilidad. Esto es la razón principal por la cual decidí traer mi experiencia como una persona que vive con discapacidad y mi y mi y tengo también um, eh, discapacidad. Uh, y que te, a pesar de eso, pude crear los programas um, y desarrollarlos, a pesar de las eh, discapacidades. Cuando hablamos a hoy de la organización, tenemos una de las organizaciones líderes que apoya esto para inclusión social, de para las personas con discapacidad, con presencia en siete regiones o provincias a lo largo del país y también trabajamos con el gobierno porque en Congo no tenemos datos donde podamos ver las personas con discapacidades específicamente cuántas personas con discapacidad son empresarios entonces entonces estamos trabajando juntos para que podamos mm, tener a, acceso a sus datos y para tomar la decisión uh, en términos de, de, de, de datos. Tenemos ahorita eh, 24 voluntarios, personas que personas también con discapacidades, miembros de familias y para mostrar la experiencia y eso para mostrar que nuestro programa puede ser un éxito también. En términos de problemas que estamos tratando de enfocarnos, primero que todo, el problema de cualquier, entre, cualquier empresario puede enfrentarse, por ejemplo, falta de financiamiento, falta de, de oportunidades, tecnologías y, y de regulaciones también. También tenemos um, empresarios que están en el mercado. Esos es un, son es un problemas es que estamos tratando de responder, pero específicamente la organización que tiene, de las personas que tienen discapacidad, estamos tratando de realmente de responder a las barreras, y cómo enfrentarnos a los problemas. En realidad no, pero los problemas para las personas con discapacidades, ¿cómo debería o cómo podría accesar estas oportunidades? Es por eso es que hemos creado más características o más estrategias que nos pueden per permitir a las personas con discapacidad acceder a estas oportunidades y también crear uh, donde no los haya. Ahora, como programa, el enfoque del programa es el emprendimiento, funciona como un programa desde una perspectiva de negocios, la identificación de negocios para poder agrandar o escalar un negocio para personas con discapacidad, cada paso del camino. Por ejemplo, este programa de aceleración del emprendimiento entrega las habilidades y herramientas que necesitan para poder arrancar su negocio y generar ingresos para poder asegurar el crecimiento de sus negocios. Pueden ver aquí que he descrito algunos servicios que apoyan a los emprendedores. Por ejemplo, un espacios de... Trabajo colaborativo con acceso a Internet. En el Congo el Internet no está disponible tan extensamente, incluso si tienes una idea comercial o si puedes ejecutar alguna plataforma en línea. Eh, sigue siendo todo esto un desafío. Es por ello que hemos creado espacios de trabajo colaborativo en donde estas personas que se unen a su programa de aceleración pueden venir. A definir su idea de negocios y así a estar conectados con mentores, tutores y recibir apoyo especializado. Además, hemos creado una plataforma que le llamamos Entrepreneur 243, que es el código postal del Congo. Es una plataforma que ayuda para los ex alumnos a los ya graduados a conseguir financiamiento. Como saben, el resultado de los programas requiere buscar financiamiento y para ello estamos trabajando con la comunidad congoleña en Estados Unidos y en Canadá también para que puedan apoyar, respaldar, ingresar a la plataforma y así respaldar proyectos de emprendimiento. No solamente son de que son de personas con discapacidad, que son la prioridad, pero también hay otros. Además, lanzamos una plataforma de aprendizaje en línea que no solamente es para ayudar a los que no pueden asistir en persona, sino también para poder responder ante la pandemia del COVID con las cuarentenas y además con las personas evitando los servicios de contacto. Decidimos crear una aplicación móvil que puede ayudar a las personas con discapacidad sin importar su capacidad de. De venir a nuestros centros. Hemos creado esta aplicación, como digo, y es uno que muestra el progreso y cuando existe alguna pregunta o algo que no entienden, hay un sitio de chat, una sala de chat donde pueden interactuar con el personal o esperar que una persona se asigne a su caso. Ahora, en términos de financiamiento, también hemos creado una asociación corporativa con un banco como parte del programa de aceleración de emprendimiento buscamos a los que hayan desarrollado un buen, un sólido plan de negocios y los conectamos con, con instituciones de microfinanciamiento para que así puedan solicitar préstamos, créditos y así hacer crecer sus programas. Además existen conferencias anuales durante donde se realiza la interacción de personas con discapacidades o su oportunidad para compartir su experiencia, inter, interactuar y también recibir apoyo de otros expertos. Además, tenemos una red social y comunidad de ex alumnos en donde los conectamos y construimos una comunidad en donde pueden recibir respaldo de otros. Como ya dije, después de la completitud del programa, después de terminar el programa, los alumnos se unen a esta comunidad para ser capacitadores o para apoyar a los nuevos alumnos que se van a unir al programa. Puedo hablarles también acerca de este proyecto en cifras. Tenemos hecho una guía a el trabajo autónomo para personas con discapacidades que es utilizado por el ministerio de personas con discapacidad y es una estrategia para luchar contra la pobreza en el país. Este es el primer paso, ya que el país no tiene ni siquiera bases de datos ni estadísticas, nada que pueda demostrar cuántas personas. ¿Cuántas de estas personas con discapacidades capacidades son emprendedores? Así es que es un buen inicio y además en cuanto al programa de capacitación tenemos más de 800 participantes, 859 precisamente que ya han completado el programa de aceleración de emprendimiento. Tenemos 654 de estos participantes que han tenido un éxito en presentar un plan de negocio robusto que les ha ayudado a recibir apoyo especializado, personalizado. Por ejemplo, algunos de ellos incluso si es que no recibieron financiamiento desde las instituciones de microfinanciamiento, ahora tienen la capacidad de presentar su proyecto, postularlo en nuestra plataforma y buscar financiamiento desde otros lugares, e incluso Hemos, mediante nuestra red de exalumnos, hemos trabajado con empresas como supermercados, restaurantes y los conectamos. Así es que después de generar un producto, podemos conectarlo con un restaurante para vender su producto o servicios o para los que, por ejemplo, están realizando negocios en línea creando diseños, panfletos, etcétera. Lo conectamos con las empresas para que puedan vender su producto y así hacer crecer su proyecto. 600... Tenemos también más de 600 participantes que han asistido a la conferencia anual que hemos, a las que hemos organizado y ahora podemos decir que tenemos más de 200 eventos que han sido organizados mediante este proyecto en todo el país porque estamos presentes en siete ciudades del Congo. Si es que además podría pudiese mencionar algo sobre la sustentabilidad y nuestro plan de sustentabilidad sería el lanzamiento de la aplicación Cadiwaku Academy para los que no pueden asistir o seguir al tanto de los programas de capacitación. Tenemos esta plataforma entrepreneur 243, que es uno de los mecanismos que pueden ayudarles a buscar financiamiento y hacer crecer su idea de negocios con apoyo de las comunidades y familias fuera del Congo. La asociación con un banco nos está ayudando también a escalar este programa y además ampliarlo a más de 500 personas con discapacidad en los próximos tres años. Y además tenemos una nueva asociación con la Universidad de Minnesota para aumentar la concienciación sobre los derechos de las personas con discapacidad y para que también vean que estas personas no están traumatizadas o discriminadas porque la mayoría han expresado que a veces las personas prefieren comprar productos de otros que de ellos porque los subestiman. La discapacidad no solamente es una barrera para acceder a los programas, pero también una barrera para que el proyecto pueda llegar a su, a su fin. Así es que estamos enseñándole a estas personas, educando a las personas con discapacidad, para ello y también para trabajar en comunidad y así las personas puedan entender que la discapacidad no, no puede ser algo que continúe. Actuando como. Una barrera o que siga discriminando a las personas con discapacidad cada vez esto es un excelente paso porque de hecho desde que el programa se implementó podemos ver un aumento en nuestra comunidad de exalumnos el problema del COVID ciertamente ha sido una preocupación para ellos a veces es bastante difícil medir el impacto porque todo se realiza en línea en el Congo, así es que hay una baja adopción de, de compras en línea, baja adopción de esta tecnología pero después de la situación del COVID se ralentice disminuya tendremos un mayor impacto o eso esperamos ahora con el lanzamiento de Caliwap Face to Face es una red de personas pequeñas que ve las necesidades de las ciudades, de los pueblos y reciben apoyo al respecto. Es un programa para asegurarnos de mantener a la comunidad y podamos darles apoyo cada vez que estén en necesidad. Ahora, en cuanto al modelo de negocios, puedo decir que tenemos más de 50 personas que eh, más del 50 viene de becas tenemos una suscripción de membresía para los que tienen éxito en los mercados pueden también pagar esta membresía para los espacios de trabajo colaborativo. A veces también les vendemos entradas a las conferencias. También recibimos eh, algunas patrocinaciones corporativas y donaciones. Esta es mi presentación, acá está mi dato de contacto, me pueden contactar cuando quieran y les responderé. Muchas gracias por la oportunidad de compartir este impacto y lo que hemos, lo que hemos hecho con la comunidad Zero Project. Ahora damos paso a Solciret Yaverini, que nos va a presentar el caso de Construyendo Mis Sueños, y que es una iniciativa con una experiencia importante en la incubación y aceleración de emprendimientos y con aprendizajes importantes respecto al acceso a servicios financieros, integración a ecosistemas y programas de emprendimiento e innovación, gestión de proyectos y vinculaciones. Actualmente Solcir es director ejecutivo de la corporación Construyendo Mis Sueños, que es una ONG de apoyo a emprendedores a través de diversos programas y proyectos para potenciar sus capacidades y herramientas de negocio. solciré adelante y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y, y bueno felicitar a Juan Pablo y a John por sus proyectos. Eh, Maravillosos, creo que son un tremendo impacto para potenciar la inclusión de las personas de discapacidad en el ámbito del trabajo. Bueno, hoy día eh, nos invitaron para presentarles un proyecto nuestro que desarrollamos que se llama Desarrollo y Aplicación de Herramientas que Faciliten el Emprendimiento en Personas en Situación de Discapacidad. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una corporación sin fines de lucro, creada en Chile, que busca contribuir al desarrollo y transformación de las personas, mejorando su oportunidad y su calidad de vida, impulsándolos a emprender y alcanzar sus sueños. Desarrollamos como, como fundación distintas, distintas aristas y distintos trabajos. El primero es que entregamos programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas y a los emprendedores. Y ahí trabajamos con vinculación también de personas en situación de discapacidad, mujeres y todos los grupos que están en condiciones de mayor vulnerabilidad social a través de distintos programas públicos y privados. También desarrollamos investigación y estudios y eh, trabajo de vinculación con los territorios. El proyecto que nosotros desarrollamos y por el cual eh, estoy acá invitada eh, tenía como objetivo eh, diseñar, desarrollar y transferir distintas herramientas de carácter innovador que permitan mejorar la capacidad para emprender y gestionar emprendimientos en personas en situación de discapacidad y con ello apoyarlas eh, a la inclusión laboral que puedan crear emprendimientos que les permitan tener un ingreso y que sean sostenibles en el tiempo. Para ello, el proyecto se dividió en tres, de, tres grandes etapas. La primera etapa, desarrollamos un seminario de emprendimiento de discapacidad. La idea de hacer esto era levantar iniciativas que se habían desarrollado tanto en Chile como en el mundo, que nos permitieran conocer distintas herramientas, distintas metodologías y casos de cómo había, se había trabajado el tema de emprendimiento con personas en situación de discapacidad, cuáles habían funcionado, cuáles no habían funcionado, eh, para aprender de esa experiencia. Eh, fue un seminario bastante interesante, eh, asistió bastante gente, y de ahí les, les voy a contar. La segunda etapa, eh, formamos profesionales que trabajaban con personas en situación de discapacidad en temas de emprendimiento, y co-creamos con ellos herramientas y un programa para posteriormente, en una fase 3 de pilotaje, eh, probarla y, a, y, y desarrollarla con personas en situación de discapacidad. El primer evento que desarrollamos fue este, este seminario. Eh, en el seminario se hicieron 198 personas, muchas instituciones públicas y privadas, eh, también emprendedores en situación de discapacidad. Y ahí mostramos distintos casos y herramientas. Esto es súper Y también desarrollamos talleres de co-creación sobre cuáles eran los principales desafíos que, que presentaba las personas en situación de discapacidad para poder emprender y poder desarrollar un negocio propio. En la etapa 2 eh, tal como les comenté, desarrollamos herramientas para ello eh, en Chile termina pasando que en todos los municipios hay oficinas que atienden y apoyan a personas en situación de discapacidad en distintos ámbitos, y uno de ellos es la inclusión laboral. Pero las personas que trabajan y que tienen experiencias eh, trabajando, no tienen los conocimientos ni las herramientas para apoyar el emprendimiento. Y las oficinas de emprendimiento de los municipios tampoco cuentan con herramientas para apoyar a personas en situación de discapacidad muchas veces lo que termina pasando es que las personas en situación de discapacidad se acercan a la oficina de discapacidad de los municipios y no encuentran el apoyo al, al cual requieren. Entonces, levantamos profesionales de los distintos municipios, eh, los entrenamos en emprendimiento y con ello después del entrenamiento en emprendimiento somos co construyendo. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros... Queremos enseñar algún modelo de emprendimiento, como el Canvas. ¿Cómo podríamos enseñárselo a, a personas en situación de discapacidad en sala con las distintas discapacidades que puedan tener? Por ejemplo, si tenemos personas ciegas en sala, ¿cómo les podemos explicar? Eh, ¿Con qué metodología les podemos enseñar el Canvas para que ellos puedan eh, entender el concepto y desarrollarlo para su negocio? Si tuviéramos personas sordas, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Cuál es la herramienta? ¿De qué forma lo entenderían mejor? Y así fuimos desarrollando herramientas eh, pensando en que en sala podríamos tener distintos tipos de discapacidades y cómo podríamos hacer para lograr un mayor aprendizaje, un aprendizaje efectivo. Así que eh, fueron súper enriquecedores estos talleres, desarrollamos herramientas eh, bien innovadoras y distintas. Y por ejemplo, justo nosotros estamos albergados en la Universidad de Chile porque teníamos un laboratorio de fabricación digital eh, incluso desarrollamos un canvas en 3D para que, por ejemplo, las personas ciegas pudieran, a través del tacto y la explicación, entender cómo ellos podían modelar un negocio y entender su negocio eh, de otra forma. Y fue pues, sumamente enriquecedor, y eso es solo un ejemplo de las herramientas que nosotros Después, en la etapa 3, desarrollamos un piloto, desarrollamos dos pilotos eh, con 12 y 12 personas cada uno, y desarrollamos este programa que diseñamos con los profesionales, y lo adecuamos y lo trabajamos con 12 personas con distintas discapacidades ambos grupos. Y fuimos aprendiendo, fuimos viendo qué servía, qué no servía, cómo se lograba un mayor aprendizaje, y fuimos apoyando a esas personas, las cuales la mayoría ya tenía un, un emprendimiento, pero de manera informal y algunos estaban recién comenzando con su emprendimiento. 24 emprendedores finalmente terminaron el piloto de buena forma y hoy día eh, están trabajando en sus emprendimientos. ¿Cuáles fueron los factores de éxito del programa? Eh, es difícil esta pregunta, yo creo que eh, uno tiene que ir mirando cuáles de los componentes fueron más efectivos ahí eh, nosotros creemos que primero las entrevistas previas de ajuste en la etapa del piloto, eh, cuando creamos el programa también decidimos que había que tener una fase de diagnóstico donde entrevistáramos a cada uno de los participantes, con ello entendiéramos bien eh, el tipo de discapacidad que presentaba y cómo íbamos a tener nosotros que adecuar el programa y los ejercicios. Y eso fue vital para que una vez efectuado el programa, generara un aprendizaje efectivo en cada uno de los participantes y ninguno se sintiera excluido. Eh, y esa fase fue bastante vital. Otra fase fue la metodología participativa en los talleres de formación. Dado que los co-creamos con personas expertas en emprendimiento, pero también expertas en trabajar con personas en situación de discapacidad, eso ayudó que la metodología eh, fuera muy participativa. Y que fuera muy adaptable a todos los tipos de discapacidad. Y también permitió, por último, un aprendizaje efectivo. También disponibilizar el manual en distintos formatos, y todo el material en distintos formatos. Libros, CD, diapositivas, para que también fuera adaptable para todas las personas que participaran. Eh, y también, yo creo que uno de los factores de éxito fue que, Permitimos también la asistencia de los cuidadores a los talleres, pero solo de quienes lo necesitaran, eh, para fomentar la autonomía de quienes pudieran, pero de las personas que no pudieran llevar a sus cuidadores y pudieran ser parte de su rendimiento Y eso también fue eh, importante. Como acciones posteriores, eh, desarrollamos después un programa con CENSE, que es un organismo importante acá en Chile de, de entrega de capacitación, y creamos cinco cursos de emprendimiento desde que alguien está iniciando un negocio hasta que ya tiene su negocio formalizado. Van por etapas y esos cursos de emprendimiento eh, tienen una herramienta, un manual extra de apoyo que dice cómo hay que ir adaptando los ejercicios si es que uno tiene a una persona en situación de discapacidad en sala. Eh, y esto encontramos que es un tremendo aporte para la inclusión real en cualquier programa de formación para el emprendimiento y ayuda a las organizaciones quienes desarrollan capacitación a ver cómo ellos tienen que ir modificando sus ejercicios para lograr un aprendizaje efectivo. Eh, Estos eh, libro hoy día nosotros los tenemos albergado en nuestra página web. En un, están en forma gratuita, ustedes podrían descargarlo. Y están los manuales tanto para las organizaciones que ejecutan eh, estas capacitaciones, también como para los participantes, y eh, va diciendo cómo ad adaptar los ejercicios para los distintos tipos de discapacidad. Hoy día eh, estamos trabajando con instituciones de la red de, de empresas eh, que están trabajando en cómo potenciar la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad. Estamos viendo si podemos levantar financiamiento privado para la ejecución de estos eh, cursos y proyectos que hemos diseñado para poder masificarlo y apoyar cada vez a más personas en situación de discapacidad para que puedan emprender negocios que sean sostenibles en el tiempo y que les permitan tener un ingreso permanente. Eh, cualquier contacto cualquier cosa que necesiten saber, los invitamos a visitar nuestra página web y a contactarse con nosotros. Muchas gracias. Eh, Solciré, John, Juan Pablo, muchas gracias por estas presentaciones. Eh, vamos a entrar a la, a la parte de preguntas y quisiera arrancar con una primera pregunta para John. Está relacionada con la participación de las personas con discapacidad. La pregunta es esta, ¿cómo han estado implicadas las personas con discapacidad en el desarrollo de su proyecto? Yes, uh, so Muchas gracias por esta oportunidad. Las personas de, con discapacidad se envuelven, eh, se envuelven de tres maneras. Primero que todo, hemos creado la evaluación del focus group, donde nosotros hablamos con ellos y sobre los desafíos, sobre, sobre las preocupaciones personales y también eh, necesidades específicas. El resultado de este focus group eh, de crear programas de aprendizaje. Después de eso, cuando las personas uh, con diferencias ya han completado su entrenamiento, ellos se unen a la comunidad alumina donde ellos también eh, se convierten en, en entrenadores. Entonces, después de eh, ellos convierten en entrenadores profesionalmente o se convierte también en expats en, y para los nuevos participantes en programas y por último, después de que ellos han tenido el éxito, después de que tienen éxito como empresarios o tienen un trabajo, ellos también tratan de apoyar la organización para extender el programa. Porque eh, esto a veces es un problema, dado que es sin ánimo de lucras, eh, para también para países en desarrollo. Entonces, a veces no tenemos la suficiente capacidad para, para, para estas personas que tienen discapacidad donde, de una forma beneficiosa. Y este programa... Eh, eh, tienes un rol también para los entrenadores, para los expats y también para los fundadores. Muchas gracias, John. Muy importante lo que nos cuentas, la participación de la uh, si hay cualquier población en este tipo de proyectos es muy importante eh, y más estas vinculaciones de mediano plazo que estás contando, donde van asumiendo distintos roles, creo que es muy importante. Eh, paso a una siguiente pregunta y lo conecto con la anterior Sol Siree. Eh, porque estamos en un, en un contexto donde COVID nos ha generado muchas dificultades. ¿Cómo, ¿Cómo han hecho ustedes para superar estas dificultades? ¿Qué tipo de dificultades ha traído consigo la pandemia y cómo las han superado para poder continuar con el desarrollo de sus acciones? Gracias por, por la pregunta. Bueno, el COVID nos ha puesto en jaque a todos, a todas las instituciones también y, y fundaciones. Yo creo que uno de los pasos más importantes y de los desafíos más relevantes es el tema de la digitalización. Hoy día nuestros beneficiarios, nuestras beneficiarias, tienen problemas de accesibilidad y digitalización. Y para nosotros transformar todos nuestros programas y metodología a formato digital, yo creo que ha sido el principal desafío que hemos tenido de manera institucional. Eh, nosotros somos expertos y trabajamos harto en educación para el emprendimiento. Y en ese sentido, cómo ir eh, desarrollando programas y logrando un aprendizaje efectivo eh, en una pantalla, asumiendo todas las brechas que puedan tener nuestros beneficiarios, yo creo que ha sido eh, la mayor de las dificultades. Hemos tenido que ir transformando cada uno de nuestros programas. Eh, el segundo punto es cómo vamos apoyando también beneficiarios y beneficiarios a la comercialización de sus productos. Hoy día, eh, la pandemia uno de los principales problemas que le ha, que le ha dado a los emprendedores es justamente cómo comercializar sus productos. Eh, con restricciones de movimiento, con restricciones de desplazamiento, vender de se ha tornado mucho más difícil. Y un desafío ha sido cómo lo integramos a mercados digitales, cómo podemos nosotros ayudarlos a que ellos ingresen a estos mercados. Y ahí como fundación creamos un proyecto que es un e-commerce colaborativo para emprendedoras y emprendedores, donde nosotros eh, tomamos productos a consignación, los ponemos en, en, en un e-commerce, los vendemos, y les vamos, obviamente, liquidando y pagando lo que logramos vender eh, a través de este portal, de manera de apoyar a las emprendedoras y a los emprendedores, que muchas veces también están informales, o cuentan con los permisos de desplazamiento, y eso ha sido una iniciativa que empezamos a pensar un poquito antes de la pandemia, y que tuvimos que acelerar, con, con la pandemia, para apoyar el proceso de comercialización y eh, desarrollar distintos cursos en formato digital a través de video u otras herramientas que permitan que las personas en situación de, de discapacidad o cualquier persona que quiera emprender pueda acceder a eh, distintos formatos a material educacional que le permita eh, incrementar sus conocimientos para hacerlo de mejor manera. Eso hemos avanzado como fundación, pero sin duda nos quedan un montón de desafíos, eh, y también cómo ir apoyando a estas personas para que accedan a un financiamiento y puedan complementar sus negocios. Yo creo que esta pandemia nos va a hacer retroceder un poquito en lo que habíamos avanzado en la inclusión de personas en situación de discapacidad en el ámbito del emprendimiento y ahora vamos a tener mayores desafíos eh, para que podamos pasar ese, ese retroceso y seguir avanzando. Muy interesante, Solcirey. De acuerdo, es un, es un reto, pero también es una oportunidad. Creo que la aceleración del tema de digitalización en todo el mundo trae grandes perspectivas en términos de la, la, lo que se puede hacer deslocalizado de trabajo con la población. Esto que cuentas de nuevos canales para sacar emprendimientos adelante para la comercialización. Y eso último que nombrabas en términos de: pues la banca eh, ya se está virtualizando y en esa medida los servicios también a lo mejor. Pueden llegar de manera más pronta eh, y más oportuna a los emprendimientos de personas con discapacidad. Muy interesante. Eh, gracias por la respuesta. Voy, voy a la última pregunta. Juan, tú algo nos contaste en tu presentación en relación a los desafíos que han enfrentado, eh, como la dificultad de no tener... Registro administrativo o datos donde puedan encontrar a los, a la, la información de todos los emprendedores con discapacidad o esto mismo que son las características de ustedes de proyectos tan largos como este acompañamiento que es mucho más que corto plazo, son dos años de acompañamiento permanente. En ese sentido, ¿qué, qué nos puedes contar más en términos de los desaf desafíos que han encontrado ustedes en la implementación de su proyecto y cómo han sorteado estos otros desafíos puntuales que nos quieras compartir? Gracias, Germán. Sí, sin duda, eh, en términos de, de, de los desafíos y las principales barreras que hemos enfrentado nosotros como fundación en la implementación de proyectos de emprendimiento dirigidos a la población con discapacidad, como tú bien mencionas, la principal barrera en el caso colombiano es el tema de la identificación de los emprendedores con discapacidad. Actualmente en Colombia no es posible tener acceso a ninguna base de datos, a registro oficial eh, que nos permita saber cuántos emprendedores hay en el país o cuántos emprendedores hay en una determinada ciudad en qué sectores de la economía están cuáles son sus principales necesidades en materia de financiamiento y asistencia técnica eh, en fin entonces esa es quizás una de las principales barreras porque todo proyecto inicia pues en identificar cuáles son los potenciales beneficiarios de este tipo de proyectos y ahí esa es la primera barrera que nos encuentra. ¿Cómo lo sorteamos nosotros en el marco del proyecto? Pues haciendo uso de lo que ya también mencionaba, si sí son los aliados. En este caso, eh, se convierte en una herramienta muy potente para garantizar la eh, plena identificación de emprendedores, hacer uso de redes de contactos con entidades de gobierno nacional, entidades de gobierno local, las cámaras de comercio, las organizaciones de personas con discapacidad tienen bases de datos de personas que quieren emprender eh, y sumado pues a todo el tema digital que antes de la pandemia cuando empezó este proyecto pues ya el tema de la conectividad, el uso de redes sociales pues es bastante alto en la población con discapacidad, entonces lo hicimos a través de las redes sociales y de los eh, contactos que tiene la fundación y a través de eso pues logramos identificar un número importante de, de personas con discapacidad que eh, son emprendedores, entonces esa fue la primera. La segunda es un tema más de mentalidad y mentalidad de todos los actores, desde el mismo emprendedor con discapacidad que eh, se crea eh, que puede ser una persona exitosa en el mundo de los negocios, que puede ser un, un empresario exitoso, que puede generar empleo de otras personas con discapacidad o de cualquier persona. Eh, esa es una de las principales barreras porque históricamente pues estos emprendedores se han dedicado a negocios de subsistencia en ganarse la vida en el día a día, pero no pensarse como en un proyecto empresarial de largo plazo. Entonces esa fue una de las eh, barreras que encontramos y pasa lo mismo con las instituciones que prestan servicios a las personas con discapacidad que eh, no tienen la capacidad o los recursos o no se piensan en que el emprendimiento efectivamente debe ser una opción como para cualquier persona de desarrollar un proyecto de vida y un modelo de generación de ingresos suficiente y sostenible para aquellas personas que no quieren ser empleados de una compañía, sino que quieren crear su propia empresa y quieren ayudar a crear empleos para otras personas. ¿Cómo abordar esa, esa problemática? Haciendo uso del, de la formación y entrenamiento en algo que es muy común en los temas de empleabilidad y emprendimiento y es el tema de las habilidades blandas, las soft skills, este tipo de cosas que ayudan a a mejorar habilidades como el liderazgo, como el trabajo en equipo, como la resiliencia, un tema tan importante en el emprendimiento como la autogestión. Eh, todo este tipo de habilidades tratamos de formarlas de, la, de, la, de manera paralela a lo que se hacía desde todo el punto de vista técnico, en los temas financieros, administrativos y operativos. También se hizo un trabajo fuerte de fortalecimiento de esas habilidades plantas específicas para un emprendedor que no son las mismas para una persona que quiere eh, estar eh, dedicada al tema de la empleabilidad. Y finalmente todo el tema del ecosistema y como Colombia tenemos avances, hay organizaciones del sector público y del gobierno nacional que están empezando a trabajar el tema del emprendimiento en personas con discapacidad, pero yo sí me atrevería a decir que como país todavía estamos eh, empezando a dar los primeros pasos y el ecosistema en general del emprendimiento tiene que empezar a ver en las personas con discapacidad un nicho de mercado muy interesante al cual se tienen que empezar a desarrollar muchísimos servicios en materia de financiamiento, de asistencia técnica y demás servicios que se prestan. Entonces yo diría que esas fueron como las tres eh, principales barreras que enfrentamos en el marco del proyecto. Muy importante, Juan, y yo estoy seguro que con iniciativas como las de ustedes ponen en el radar del ecosistema de emprendimiento a las personas con discapacidad, a su potencial, a casos concretos que pueden acelerarse y seguramente a buenas ideas para apoyar su incubación. Juan Pablo Solciré, John, muchas gracias. Yo creo que la exposición de sus casos muestra... Gran parte de los mensajes en términos de resaltar el emprendimiento como una opción dentro de la inclusión de la población, pero también el potencial enorme y que efectivamente con buenos servicios sí se puede apoyar los emprendimientos de personas con discapacidad. Ya Cero Project, eh, ya Fundación Descúbreme, muchas gracias por este espacio. Nosotros como Fundación Corona siempre agradecidos de podernos vincular. Cuenten con nosotros para futuras ediciones y los dejo con lo que continúa el evento. Muchas gracias.